Con la llegada de marzo y la primavera son muchos los cultivadores que comienzan a preparar sus jardines para tener una temporada de cultivo perfecta. Por ello hoy queremos daros algunos consejos para comenzar esta temporada de cultivo de la mejor manera. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Fratelo desde Gerona. Fratelo nos pregunta ¿Cuál es el mejor momento para cultivar en exterior? Hola Fratelo, dependiendo de dónde vivas y del tamaño de plantas que busques, será conveniente empezar antes o después del comienzo de la primavera. Con el incremento de las horas de luz del sol y la subida paulatina de las temperaturas, llega el momento de poner tus semillas a germinar para el cultivo de exterior para que el ciclo de las plantas vayan en consonancia con el sol lo normal en españa es comenzar a partir de marzo incluso actualmente se recomienda comenzar en abril que tiene unas temperaturas mínimas por la noche más estables sin bajar de los 12 grados posibilitando un crecimiento en sus primeras fases de desarrollo sin problemas si tienes un lugar en el que plantar tus simientes sin tener ningún tipo de problemas en cuanto a ladrones o curiosos es muy conveniente que comiences a plantar lo antes posible siendo las últimas semanas de marzo o las primeras de abril en las que deberías de comenzar. De esta forma podrás conseguir plantas de gran altura y fuertes ramas, que una vez entrada la fase de floración te proveerán de grandes cogollos para una buena temporada. Si por el contrario requieres de un cultivo más discreto, con plantas de tamaño medio sin mucha altura pero más compactas, te recomendamos que comiences el cultivo a partir de mayo. También existen otros factores que debes tener en cuenta a la hora de comenzar a cultivar, por ejemplo si son fotodependientes. Tendrás que fijar en si son índicas o sativas. Si son autoflorecientes también deberás tenerlo en cuenta. Si es índica, por lo general crecerá más a lo ancho que a lo alto, alcanzando una altura media menor que las sativas. Además, toleran mejor las bajas temperaturas, por ello tendrás un plazo más amplio para su cultivo en exterior, extendiéndose desde principios de marzo hasta mitad de mayo. Si es sativa, recuerda que su altura en exterior puede alcanzar cotas muy elevadas y si no toleran tanto el frío. Por ello es conveniente empezar su cultivo un poco más tarde, para tener un control perfecto del crecimiento de las matas. Lo mejor sería desde finales de abril, principios de mayo, hasta mitad de junio. Respecto a las semillas autoflorecientes, tenemos que decir que podemos plantarlas casi todo el año. De todos modos, la fecha más indicada, a pesar de que no dependen del ciclo de la luz para florecer, es desde abril a septiembre. Si sigues estos consejos, fratelo, te aseguramos una temporada de exterior ceñida a tus necesidades.